He permitido durante mucho que la Tierra sufriera los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos, pero no exigimos compensación ni pago de ninguna clase. hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas, más agresión inútil. Nuevos gobernantes del infierno, escúchenme. Ya no me limitaré a defender la tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad ni cuartel alguno. sino que era un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte.